noticias a todos hoy tenemos aquí a Juanma seguramente lo recordaréis por programas anteriores como super despegue en debug y el silencio de los compiladores bueno Juanma ¿qué nos cuentas hoy bueno pues no te ha pasado nunca de que te ha llegado tu jefe y te ha dicho oye la aplicación no funciona continuamente vale y la respuesta tuya suele ser en mi máquina compila. Sí. pues aquí vamos a ver un una herramienta que nos va a intentar ayudar para evitar que ese tipo de cosas pasen pues Estupendo, no. genial Vaya vale es ello Al final esas cosas pasan porque mmm, nuestra máquina tiene cierta configuración que la aplicación que se, en donde se ejecuta pues no la tiene y hoy <coughs> quería enseñaros eh, AppCenter un sistema de integración continua y de despliegue continuo que nos va a ayudar a compilar eh, nuestras aplicaciones de Xamarin y a desplegarla bueno, ¿Y qué significa eso de integración continua? ¿Qué ventajas tiene? Cuéntanos un poco Bueno, pues la integración continua es que Cada vez que vayas haciendo cambios en tu código Y vayas subiendo el código al repositorio Asegurarte de que todo compila Y que de todo va más o menos bien sin que no ha roto nada Efectivamente, sin, y sin que dependa De la ma de tu máquina local En la que sí funciona Así será reproducible en cualquier máquina Efectivamente, te asegura, te asegura eso De que eso no ocurra Subiendo bastante bien pues bien, pues aquí tenéis la página principal de AppCenter. Ya tengo un proyecto creado, ¿vale? Eh, nos vamos a basar en el proyecto de Tailwind Traders, una demo de micro, uh -huh. eh, que está ya todo, toda lista. Lo único que yo he hecho es crearme un fork, ¿vale? Yo en mi usuario de GitHub, wow. en mi usuario de GitHub, me he hecho un, un fork de ese. Y lo que voy a hacer es configurarme a Center para que con, este, con el código de este repositorio haga todo el proceso. Ah, estupendo. Así también podremos reproducirlo nosotros en casa, ¿no? Porque por todo el mundo uh -huh. para hacer un fork de un, de un proyecto. Efectivamente. Y si va todo bien, si nuestra app center va bien, pues entonces le mandaremos un pull request a micro. Efectivamente. ¿Vale? Y como tendrá integración continua, todo irá bien, así que tendrá más facilidades. Uh -huh. Estupendo. Efectivamente, todo irá bien dependiendo de lo que hagamos. Hombre, claro. <risa> Vale, pues para configurar un, un proyecto nuevo, simplemente eh, añadimos uno nuevo, una nueva aplicación, le decimos el nombre y le decimos cuál es el cuál es el, el sistema operativo, el, el, el target sistema operativo, el target, ¿vale? Yo ya los tengo creados para Android y para iOS, como tengo por aquí. Eh. Esto es como los programas de cocina, ¿no? Ya lo tienes un poco preparado. Efectivamente, soy el Carlos Aguillano del código <risa> <en panique? risa> Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar las builds, Ajá. ¿vale? Para configurar las builds, en principio, como ya está ya está, ya está configurado el proyecto, eh, eh, eh, ya está configurado y tiene seteado ya cuál es el repositorio, pues cuando nos vamos a build nos va a decir nos va a mostrar todas las ramas que hay y nos va a proponer que definamos una build para cada rama. Ah, claro, así podremos tener diferentes ramas, ¿no? Desarrollo, testing, master... Efectivamente, uh -huh. yo aquí ya la tengo configurada, pero eh, ya te digo, es bastante, bastante sencillo Sí, podemos ver que son apenas un par de pasos y ya lo tenemos arrancado uh -huh. Aquí nos van a salir los diferentes CSPROs o la SLN que, que quedamos compilar Una configuración especial, Debug y Release aquí, eh, y UITES, que es una uh -huh. configuración especial que tiene este proyecto para Sí, eso lanzar. lo pilla directamente del CSPRO, ¿no? Sí, sí, sí, uh -huh. esto es de, bueno. del CSPRO y de los SLN uh -huh. El de UITES es el caso especial para lanzar para generar una versión Lista para ejecutar los UITs en AppSent. Sí, además también te lo puedes desplegar sobre dispositivos reales, ¿no? Efectivamente. Eh, podemos te ahorra hacer un montón de despliegues y pruebas, que eso siempre consume no mucho tiempo. Claro, la cosa es que hay que marcarlas para una. que la que la build es de dispositivo y, y, y aplicarle el provisioning por file del certificado adecuado para ese uh -huh. dispositivo. Claro, eso en el caso de ellos. En el caso de, en el caso de ellos, efectivamente. Uh -huh. También. Para la hora, a la hora de distribuirlo podemos definirnos nuestros grupos de usuarios eh, a los que queremos distribuir estas esas releases ¿vale? ah, eso es estupendo porque así podemos distribuir directamente al equipo de test al equipo de, de QA, al equipo de inclu, incluso, uh -huh. al cliente, incluso al cliente directamente uh -huh. para que él la pruebe antes de la mandarla a los actores pues, eso te ahorra también tener que enviarle los, uh -huh. los ficheros por email efectivamente y evidentemente dependiendo de si es divelo si es master pues podemos modificar tanto los provisioning profile Porque no es lo mismo Un provisioning para desarrollo Que uno para producción Y una serie de configuraciones Que la verdad es que Si queremos que se ejecuten En cada en en cada cada commit O en cada push O hacerlo manualmente La verdad es que tiene pinta De que facilita bastante La vida al desarrollador Pues sí Porque esto siempre ha sido Un peñazo Y el problema de esto Siempre es que Oye Te llegan y dicen Mándame una versión De tu versión De tu de la app Un no, tienes que ver que tu máquina esté bien, que todo compile, Voy a que compilarla, asignar el provisioning, desplegar el dispositivo, probarla manualmente. Que el proyecto lo tengas bien. Que vaya todo bien uh -huh. y ese APK pues, se lo paso al cliente o al Y además cualita. te asegura siempre que ese APK va a ser totalmente vanila o totalmente blanco y va a ser el aséptico a tu máquina que no va a tener ningún problema de, de ese tipo. Efectivamente. Y además es totalmente reproducible en cualquier momento. Sí, en cualquier momento cualquiera que esté en ese grupo puede acceder al App center uh -huh. y descargársela. También, eh, aquí tenemos una serie de testes que ya hemos, que hemos ejecutado, ¿vale? Podemos ver el resultado de esos tests visuales en, en App Ajá. Todo lo que ejecutemos con Samarin test y todo ese tipo de cosas. Pues eso es estupendo. Tenemos el resultado, hacemos un, un test visual, claro, lo probamos una vez, vez, vez y lo lanzamos la automáticamente. Si es que tú tienes que, te olvidas de eso. Efectivamente. Y ya está. También tenemos la opción de, con la API de AppCenter, que aquí va, tenemos los pasos necesarios. Para configurar nuestro esta API de App Center Para registrar errores en la aplicación uh -huh. Es decir, la aplicación por lo que sea Una vez que se despliega Está el usuario usándola Y casca, uh -huh. por lo que sea ¿Qué ha pasado? Pues no lo sabemos porque No, no, no tenemos chao, acceso al dispositivo chao. Y no sabemos qué es lo que ha hecho el usuario para que casque uh -huh. Pues aquí nos da una serie de instrucciones no, que Para po obtener la traza Efectivamente, uh -huh. para obtener esa, esa traza Y obtener una serie de logs de qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? También nos ofrece eh, otra API también para, para analíticas, para ir guardando eventos de por dónde ha ido la aplicación, qué sí. es lo que ha hecho claro, el usuario. página de, lo, de, de mm -hmm. inicio. Se ha hecho clic en de... el botón Ajá. tal. Pues en estadísticas con, con respecto al día, con respecto al grupo de usuarios. Efectivamente, sí. cuántos se lo las, han se las instalado, quiénes se han instalado una actualización. Todo ese tipo de cosas la va registrando automáticamente AdSenter uh -huh. en nuestras aplicaciones incluso podemos tener un sistema de enviar notificaciones push, no. vale, eh, tanto en iOS como en Android. Eh, os he enseñado solo la de iOS, pero bueno, aquí tenéis la configuración de Android. Sí, de, muy, sí muy es, es similar, es, es similar. Eh, lo único es eso la diferencia de la configuración de que una en... es Android, que aquí ven ver lo que tiene es un Keystore. Y poco más, estos son los, las los, los variables de entorno necesarias para lanzar la... El tema sí, de los también tendrá su Sí, podemos, final, incluir, y, podemos incluir eh, variables de entorno que queramos porque además también en estas configuraciones se pueden ejecutar eh, ciertos scripts, ah, ¿vale? Ciertos scripts de, tam, después de clonarlo o sí, an, claro, después de compilar... Algo, algo más específico, pues podemos por ahí... Efectivamente, trabajar, con... ¿no? Con, un, uh -huh. con el lenguaje de scripting que tiene, ah, tiene Adcenter. Y con todo esto, con toda esta potencia, mmm, podemos eh, asegurarnos de que eh, no solo va a compilar en nuestra máquina, sino que en otra máquina que es agnóstica de nosotros, que nosotros no, no la hemos tocado, está todo preparado para ejecutar Así aplicación. ya, si funciona, funciona. Sí y nos ahorraremos la vergüenza de que nos diga nuestro jefe y yo que lo que acabas de hacer está mal o oh, también la comodidad de si hay que hacer una versión puedes directamente acceder a la página web y en general ¿eh? no tienes que estar uh -huh. en tu despacho sino simplemente pues lo puedes hacer desde tu teléfono móvil por ejemplo efectivamente uh -huh. y poco más pues ¿tiene, tiene buena pinta pues muchas gracias Juanma por haber, por haber venido y por fin hemos respondido a la pregunta de quién entrevista al entrevistador <risa> muchas gracias Manu Oh, yeah.